Bueno, saludos, soy Ray Bangar. En esta hora les voy a mostrar cómo hacer para crear una máquina virtual de Windows 10. Una vez le incliné, el link que les voy a dejar en, el, en la descripción del video, eh, le voy a descargar un archivo como este. Vamos a dar clic derecho sobre el archivo, extraer aquí. se les extraiga el archivo que va a ser este vamos a abrirlo y vamos a, do vamos a dar doble clic aquí en el programa de instalación el setup Una vez aquí vamos a dar clic en Nest, Net, Net y en Sí. Luego clic en install Luego vamos a dar clic en Sí. Vamos a dar clic aquí en, install, en Instalar. Instalar. Y luego vamos a dar clic en finish y luego se les va a ejecutar el programa de virtual voz eh, aquí ya está el programa instalado para que nosotros podamos podamos crear la máquina para que podamos crear la máquina virtual en este caso lo vamos a hacer con windows 10 lo pueden hacer con otros software con otro sistema operativo también puede ser con windows 7, windows 8 eh, según con lo que ustedes quieran entonces vamos a dar clic aquí donde dice nueva y aquí como es con Windows 10 que lo voy a crear, voy a escribir eh, uno puede escribir el nombre que quiera pero en mi caso escribí escribir Windows 10 y lo voy a dejar con la arquitectura de 64 bits, ustedes pueden escoger la que quieran, en mi caso lo voy a dejar con la arquitectura de 64 bits y luego voy a dar clic en Next aquí en tamaño de memoria lo voy a dejar acá aquí okay, ahí y luego vamos a dar clic en next y vamos a dar clic en crear luego clic en next next y aquí en disco lo dejan 50 gigas o ustedes si quieren lo van a enviarlo así por defecto vamos a dar clic en, en crear perdón y una vez estando aquí vamos a dar clic en iniciar Eh, ustedes deben de tener eh, Windows 10 o Windows 7 o Windows 8 en una carpeta ya lista para ejecutarlo desde ahí. Entonces aquí me da la opción para buscar el sistema operativo donde yo lo tenga. En mi caso lo tengo en disco local D y voy a buscarlo allí. El disco local D lo tengo aquí. Este es Windows 10 doy clic, lo selecciono, doy clic en él y luego luego doy clic en abrir y luego doy clic en iniciar aquí. que estemos aquí vamos a dar clic aquí vamos a seleccionar el idioma en mi caso como es de colombia como soy de colombia escoger español colombia y el teclado eh, teclado de entrada me lo voy a poner en español aquí está español luego vamos clic en siguiente luego clic en instalar ahora Aquí como eh, no tenemos el serial ahora a la mano, eh, lo vamos a, a, a, a craquear más adelante, entonces vamos a dar clic en no tengo clave de producto Y aquí podemos instalar Windows 10 Pro N, Windows 10 Pro o Home, bueno en este caso voy a instalar Windows 10 Pro Vamos a dar clic en siguiente, el Pro N es mejor pero es más pesado vamos a aceptar los términos y condiciones y damos clic en siguiente y siempre damos clic aquí vamos a escoger esta unidad de 50 GB que nosotros dejamos vamos a dar clic en siguiente y este es el mismo proceso para instalar, para instalar Windows 10 en, en un computador normal solo que en el computador eh, tenemos que buscar un modo de arranque eh, a través de un CD o un dispositivo USB y luego configurar la BIOS para que arranque desde la USB y listo entonces van en 1% yo voy a pausarlo hasta que vayan en bueno aquí ya está, terminando, ya está terminando la instalación ahora eh, se va a reiniciar y seguimos con el proceso Y no vayan a presionar ninguna tecla, solo lo dejan que se reinicie. En caso de que el producto al, al, al inicio le genere error, eh, cuando ya comienzan a instalar el sistema operativo eh, que ustedes decidan instalar, hagan de nuevo el proceso que ahí les funcionará, que eso a veces genera un error, pero a mí no me lo genero. Pero eso pasa, si, estos, estos casos siempre pasan eh, eh, con un tercero, nunca le salen directamente a, a quien está enseñando entonces se los digo por si les sale entonces repitan el proceso no tienen que repetir todo desde el comienzo solo desde el momento que inicia se inicia a instalar Windows 10 o Windows 7 o Windows 8 o XP o Ubuntu cuando ustedes lo estén haciendo pueden crear máquinas virtuales de cualquier sistema operativo de cualquier eh, programa como Wi-Fi las que es un sistema para hackeo de redes también pueden hacerlo con esta pero para ello deben de instalar un dispositivo de red para que lo recono reconozca la red de wifi Thank mm -hmm. you. hay videos que son muy potentes, muy buenos y solo tienen de 30 a 20 reproducciones debido a que la gente no los no tiene conocimiento de ellos como por ejemplo tengo uno de cómo saber quién es aquí a nuestra red wifi, ese video me parece que es muy bueno pero no tiene muchas reproducciones debido a que no lo conocen así que es bueno que, que activen la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video bueno una vez aquí vamos a dar clic en mi caso es Colombia ustedes cogen el, eh, el país al que ustedes pertenecen o al que ustedes quieran vamos a darle clic en siguiente en mi caso lo dejo en español vamos a dar clic en siguiente omitir y vamos a dar clic en omitir por ahora Ah, lo otro es que deberían de procurar eh, desconectarse del internet para que no les decía <coughs> Lo otro es que si no se desconectan del internet, eh, les va a exigir otras... Si no, no, se, no se desconectan del internet les va a exigir otras otras activaciones el sistema operativo debido a que está conectado a internet por eso como pueden ver en mi red wifi no está conectada. aquí vamos a, voy a poner mi nombre y clic en siguiente voy a sin contraseña y click, doy clic en siguiente vamos a dar clic en aceptar no se olviden desactivar el internet para que no le esté exigiendo tantas, tantas configuraciones y para que no se les tarde de a mucho. Porque si dejan conectar el internet, les va, se les va a ir por otro lado a la hora de instalar el sistema, de instalar el sistema operativo y se les demorará mucho tiempo. bueno como pueden ver ya hemos terminado ya tenemos nuestro windows 10 en la máquina virtual instalado entonces eh, ya con la instalación de los productos y todo y la activación eh, les voy a dejar un video en la descripción eh, un enlace en la descripción de este video eh, pero es porque si lo hago en este mismo video se extendería a mucho entonces aquí ya tienen su máquina virtual y pueden hacer todo lo que quieran en este sistema operativo que prácticamente eh, es el mismo sistema operativo que tengo instalado, solo que lo tengo en la máquina virtual, aquí es mi computador y esta es la máquina virtual, o sea que ustedes aquí pueden hacer todo lo que quieran, bueno eso ha sido todo por hoy, espero que lo disfruten y que la pasen bien, chao, no olviden de suscribirse y activar la campanita.